¿Dónde va el acento? Palabras con cambio de significado. Hay palabras que se escriben igual, pero cuyo significado y pronunciación varían en función de la sílaba en la que se acentúe. Según la pronunciación de estas palabras, el tiempo verbal también cambia. E incluso, en lugar de ser verbos, pueden convertirse en adjetivos o sustantivos solamente con cambiar la sílaba tónica del lugar. He aquí un ejemplo. Ejército. Sustantivo. Referente a un grupo de soldados. Ejército. Presente del verbo ejercitar. Ejercitó. Pretérito del verbo ejercitar. Utilizaremos esas tres palabras en un enunciado. Yo me enlisté en el ejército. Yo ejercito mi mente. Él ejercitó su mente y su cuerpo. He aquí otro ejemplo de palabras con cambio de significado. Cálculo, operación matemática. Cálculo, presente del verbo calcular. calculó, pretérito del verbo calcular. Nuevamente, utilizaremos estas palabras en un enunciado. Cálculo es una materia electiva. Yo calculo llegar temprano a casa. Ella calculó una cifra errónea. Vamos a estudiar otras palabras con cambios de significado. Tránsito, sustantivo del verbo transitar. Tránsito, presente del verbo transitar. Transitó, pretérito del verbo transitar crítico, adjetivo o sustantivo, crítico, presente del verbo criticar, criticó, pretérito del verbo criticar, continuo, adjetivo del verbo continuar, continuo, presente del verbo continuar, continuo, pretérito del verbo continuar, práctico adjetivo del verbo practicar practico presente del verbo practicar practicó pretérito del verbo practicar